¿Cómo que no? Eva fue la primera mujer que Dios le puso un nombre. Y Dios le puso Eva. Hola, mi nombre es Cristian Montoya y estamos en nuestro programa Cristo, la respuesta real. Y en nuestro programa juvenil tendremos entrevista, músicas, muchas sorpresas, invitados especiales. Así que no te lo puedes perder. Y en este video hicimos una pregunta muy interesante ¿Quién fue la primera mujer que Dios le puso un nombre? ¿Ustedes qué dicen? Miremos qué dijeron los hermanos de la iglesia, estos jóvenes Y nos sorprendemos con algunas respuestas, otras como que nada que ver Así que, bienvenidos Dios les bendiga hermanos, hoy nos encontramos en nuestro programa Cristo Respuesta Real Mi nombre es Natalie Flores y el hermano... Jorge Luis Diana Nos encontramos con el hermano... Dual. Duval Lady. Vamos con la pastora. Daniela. Sergio. Marjorie. ¿Cómo está, hermana Diana? Bien, gracias a Dios también. ¿no? Ok, bueno, tenemos una preguntita muy fácil. ¿Cuál es la mujer a la que el Señor le puso el primer nombre en la tierra? Eva. ¿Segura? Última palabra. Última palabra, Eva. No fue Eva. Otra oportunidad, segunda oportunidad. Primera, muerte. Del... No. ¿Quién le puso el nombre a Eva? Ada ah, bueno. ¿Segunda oportunidad? <risa> fácil, fácil A ver, a ver Bueno, hermana, el nombre es Sarai, que fue cambiado a Sara Ay, sí. ¿Verdad? Gracias, se la... eh, exactamente Y la invitamos <risa> a que se inscriba en el Instituto Bíblico <risa> Internacional EMIT, Que se da aquí en la iglesia Bueno, tenemos una pregunta muy, muy fácil ¿Cuál fue el nombre que Dios le puso a la primera mujer en la tierra? Eva. ¿Seguro? Sí. ¿En qué parte de la Biblia lo dice? En Génesis... ¿Cuál? No me acuerdo, ¿Cuál? dos. ¿Cuál? Pero no, no. <risa> no me acuerdo, no me acuerdo. Segunda oportunidad. ¿En, ¿en qué parte? ¿No es Eva? No es Eva. Las, pues ¿Cómo le parece? Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cuál fue el nombre, o sea, quién fue esa mujer que Dios le puso el nombre aquí en la Tierra, la primera mujer. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. No, a le puse el nombre a Eva, Ajá. que no fue Dios. Un poquito más para atrás. Martín. ¿Se rinde? Sí, me rinde. No, no, no. ¿Quiere que le diga? Sí. La esposa de Abraham. Sarai. Queremos que nos digan cuál es el nombre que Dios le puso a la primera mujer en la Tierra. Sara. Sí, muy bien. Uh -huh. Yo les bendiga y nos encontramos con la pastora... Daniela. ¿Cómo está pastora? Muy bien, Gloria a Dios. Ah, bueno, me alegro. Bueno, tenemos una preguntita muy fácil. ¿Cuál fue el nombre que le puso Dios a la primera mujer en la Tierra? Eh, no, Iván, no fue, eh, Sara Eso, muy bien Gloria a Dios ¡Oh! Gloria a Dios ¿Cuál fue el nombre que el señor le puso a la primera mujer? Sara eh. bueno, Sara ¡Uh! Dios los bendiga, nos encontramos aquí con nuestra hermana Marjorie Bueno, hermana Marjorie, estamos aquí en Cristo es la respuesta real Nuestro programa juvenil la pregunta es que tenemos para usted es ¿Quién fue la primera mujer que Dios le puso un nombre? ¿Un nombre, Eva? No. ¿Cómo que no? Eva fue la primera mujer que Dios le puso un nombre. ¿Y Dios le puso Eva? <risa> Venga, para donde va no se me vale. ¿Cómo así? Re Recapacitemos. ¿Quién le puso el nombre a Eva? ¿Dios? No. ¿Quién? Adán. No, porque sí. le sacó a sacó, Eva de la costilla de Adán. Y sí. le dijo que le iba a dar una, una mujer, una ayuda idónea. Sí, pero no. El que le cambió el primer nombre, le daba la respuesta. Sí. Es Sara. Se llamaba Sara y la puso Sara. La invitamos. Bueno, bueno, bueno. Invitamos a nuestra hermana Marjorie a nuestro instituto Iliquemet. Así que mi hermana, la espero mañana en nuestro instituto. Un saludo para la gente. Un saludo para todos nuestros hermanos. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermana. Un saludo para todos los hermanos de Cristo Respuesta Real. Muy bien, hermanos. Hoy tenemos una pregunta para usted. ¿Quién fue la primera mujer que el Señor le puso nombre? En la Biblia. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Eh, la esposa de Abraham. Se llama. Sara. Eso, muy Laura, bien. Pues, Dios les bendiga, hermanos. Hoy nos encontramos en nuestro programa Cristo. Dios les bendiga, hermanos. Yo la bendiga hermanos. Yo Dios les bendiga, hermanos. Hoy nos encontramos en nuestro programa Cristo Respuesta Real. No, sí, yo tengo, yo. Mi nombre Y ahora sí, ahora sí, Ay, pero no, no, no, no, no, no. Dios les bendiga hermanos. Hoy nos encontramos en nuestro programa Cristo Respuesta Real. Mi nombre es Natalie Flores y nos encontramos con el hermano Jorge Ivis. Dios les bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana. Un saludo. Oh. Ay, no. Hola chicos, ¿cómo están? No soy muy bueno en el deporte, pero bienvenidos a nuestro programa, Cristo, la respuesta real. Y si les gustó este video, compártelo, dale mucho like, suscríbete a nuestras redes sociales para que sigas viendo nuestro contenido y nos vemos en una próxima oportunidad. Mi nombre es Cristian Montoya, chao, chao.